Que rollo mi raza, aprovechando que me salió por temas de jale una salida a Jijic, voy con un cliente a ver unas cosas, entonces voy a aprovechar para pasar allá al skatepark de justo el de Jijic, ya tiene un buen que no voy y pues como traigo el drone y ese pedo, quiero hacer unas tomas acá chidas y todo el rollo, entonces esperamos que se ponga chido, animo. y andamos aquí en el skate park de Ajijic wey, creo que elegí mal la hora la neta está haciendo un pinche solazo ni pedo, hay que darle una paseadita nada más sacar un reconocimiento de terreno que ya tenía mucho que no le caía a este parque de hecho ya tenía algunos años que no venía y creo que sí, pues sí, sí le ha pasado el tiempo por encima la neta porque sí se ve ya deteriorado, hay algunos hoyos, algunas grietas pues ni pedo así es la vida Igual de todos modos, ahorita aquí les armo acá como para los que no conozcan este skatepark Algunas tomas con el drone y así para que vayan viendo cómo está el rollo, qué obstáculos hay o qué rampas Y se vayan dando una idea si está chingón, si vale la pena venir a darse un rol Yo pienso que sí, nada más que pues, el fin de semana está más chido porque hay más vida, ¿no? Pero igual ahorita si te late patinar solo y todo el rollo, pues también está chido porque pues, no hay nadie, güey Nada más el pinche solazo está bien cabrón, vamos a darle Este es el pedo mi raza, este es el skatepark como pueden ver tiene como este quarter que hace acá como una función de una ola, se extiende todo el skatepark hasta el otro lado esta parte ha de estar como de no sé como pienso que debe medir unos 50 más o menos y allá se ha de estar como de unos 2 metros, un poquito más porque la neta sí, sí está un poco largo pero sí igual está chido ¿qué tal? Eh? con vista a la laguna de Chapala, la neta Está perro, la neta que sí. De este lado tenemos este montículo de esta chichita acá. Se ve que está divertida. Ahorita le vamos a dar un ratillo a ver qué tal. De este lado está este cuarter que okay, yo creo que de este lado mide como 180, 190 y de ese lado yo creo que unos 210, 230, un pedo así. La neta sí está. Tal vez de aquí no se aprecia muy bien, pero sí está un poco, está un poco alto la neta. Se pues ve, chequense la vertical. Si sí tiene algo de vertical, la neta aquí se ve que sí está acá medio, medio rudo. Y acá a este lado llámenme loco, pero yo me acuerdo como que aquí había un pinche bowl. No sé si lo taparon o qué pedo, pero como que yo me acuerdo que aquí había un bowl. Igual dejan los comentarios si tú recuerdas que aquí haya habido como un bowl así redondo. La neta, yo como que me acuerdo que sí. Un reel ahí que valió cabeza. Espero que le den vida pronto. De este lado hasta esta parte más alta que tiene ese cuartercito como para agarrar vuelo. Y darle a estas escaleras, a estas jugas. Es como para darle a estas escaleras y a estas jugas que están de este lado. Que son como que 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 escalones. De hecho, he visto como un buen de trucos de banda aquí dándole. Y pues. Pues ya la no rifo esas madres, pero sí se ve que está chidillo. Vamos a subir. Se ve acá arriba este pedo. ¿Qué dicen? Si ¿Sí aguanto o no. Dejen los comentarios del 1 al 10 que tan chido se te hace que esté este skate park. Ay, bueno, ya después está al final esta parte que creo que esta parte es nueva no recuerdo haberla visto antes cuando vine hace unos años es una rampilla ahí con la que te puedes aventar unos slides aquí en la parte del centro y a este lado está esta otra chichita acá O bueno, no sé cómo le digan, escriban en los comentarios cómo le dicen en, en tu ciudad, país, estado donde seas o sea, acá decimos que es una chichita no mames, la neta ya estoy sudando, güey, eso que todavía ni siquiera me subo a la pinche tabla Ya, pues me voy a una paseadita, nada del otro mundo Y pues ya, está chido, la neta sí, o sea, he visto peores si sí tienen sus detallones, entonces esperemos que todo salga chido Que no pase nada y ahorita nos guachamos, Animo. Ya acordé por qué chingados no venía a este parque. No es que sea muy exigente, pero lo neta es que... Pues obviamente cuando vine a patinar este parque era como lo único que había. No había como demasiado. Digo, la vista está bien verga, la neta. Pero ahorita que ya he patinado como más parques... Que este tiene las transiciones horribles, güey. O sea, en unos lados planas, en otros lados muy golpeados. Con hoyos y la chingada... Bueno, como con bolas. Bueno, también hoyos porque ya está gritado el pinche parque. Ni pedo lo que hay. Pues ya tengo que regresar. Sirvió, la neta, porque me di una paseadita y pues ya el desestrés, ¿no? ya les sí prefiero ir a otro parque, aunque esté aquí bien chido el lago y todo, pero no, el lago no lo es todo. Ya vamos de regreso, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que lo compartan ahí con la banda, denle like, machín. Pues nada, nos vemos en un siguiente episodio, recuerden que los campeones no son drogas. Animo!